Oh, wow, wow, di velo, di velo, di velo, di velo, di dime velo, di velo, di veloce Algo por aquí y aparezco del otro lado. Tú crees que de verdad tú no tienes ese talento, pero yo soy experto, mato, por cierto, lo siento, pero yo sí tengo talento. No soy asesino, perra, eso no es cierto. Si yo fuese la asesina, estarías muerta de hace tiempo. Oye. menos de mi mente. Yeah.